Eh, bueno, en el fin de semana eh, hubo en las redes algunas eh, denuncias y algunos supuestos de irregularidades de, que se estaban cometiendo o se están cometiendo en esta regional de salud, todo a raíz de la movilización de un personal interno, de una posición a otra, eh, y ahí, bueno, pues, han dicho que aquí... Hay irregularidades que solamente se nombran personas eh, que sean allegadas a la dirección o amigos del director o familiares. Eh, solamente tengo para decirles que todas las nóminas son públicas, que hay un link del Servicio Nacional de Salud y del de portal de transparencia, de Transaccional, y de la Oficina de Libre Acceso a la Información, que todo el mundo puede acceder a las nóminas de cualquier institución. Yo invito a todos ellos que han hablado de irregularidades, que busquen esa nómina, están ahí todas publicadas, no tenemos nada que esconder, yo no me llevo de amistades ni de amiguismo, aquí los puestos son por perfiles, lo que hay que olvidarse ya de cómo se hacía antes. Entonces, si usted no tiene un perfil de un puesto, pues no puede ocupar una posición. Y los perfiles de los puestos, eso es del Ministerio de Administración Pública, eso no es una creación del doctor Ángel Garabó ni del Servicio Nacional de Salud. Los puestos y los perfiles están definidos de acuerdo a los puestos técnicos, a los puestos profesionales o a los mandos medios. Entonces, en ese sentido, pues deben revisar y deben revisar también el manual de cargos públicos, qué es lo que dice y cómo está distribuido. En otro sentido, cualquier irregularidad que hayan denunciado, cualquier acto de corrupción, como ellos han dicho por las redes, pues los medios judiciales están ahí a la disposición de todo ciudadano. El que se crea que haya sido lesionado por esta dirección, pues nada más tiene que ir al lugar correspondiente en la justicia y plantear su, sus argumentos. Y entonces eh, ahí nos daríamos cita para aclarar o no. Eh, si, el, si el valor de uno tratar de llevar las cosas como son eh, y asumir la responsabilidad, de que existen normas, existen leyes, y que hay que respetarlas, y que el servidor público va a las instituciones públicas del Estado a servirle a la población. Si eso, es, si eso no es lo que yo he hecho, entonces, pues nada, lo único que tiene que revocarme de la posición. Eh, nunca he estado pegado ni a este ni a ningún otro cargo público que he ocupado. Solamente me anima eh, el poder desarrollar mis funciones de acuerdo como está establecido. Eso me tiene sin cuidado, eh, hay muchas vocerías, eh, solamente tienen que ir hasta donde desvinculan o no, y, y hablar con el licenciado Chanel, yo no tengo ningún inconveniente, si usted se pone a ver, mi escritorio está limpio, yo no traje nada aquí, nada con pues nada me voy, así es que yo no tengo problema y no estoy apegado ni a este ni a ningún cargo público, como le he dicho. Los documentos están en la red pública y solamente tienen que buscarlo. Si usted no tiene un perfil y si usted no tiene una profesión que va de acuerdo al puesto, lamentablemente no lo van a nombrar. Y toda gestión tiene que caracterizarse por su seriedad, por los redes y porque la gente vaya a trabajar. En esta institución, yo no acepto botellas.